¿Qué tal mi gente? En el día de hoy les voy a enseñar cómo yo puedo ocultar la última vez que yo entré a WhatsApp. Resulta que hay personas que te sugestionan y te dicen, pero tú entraste a WhatsApp y no viste el mensaje. Entonces hay personas que lo tienen oculto. Vamos a poner un ejemplo. La, esta persona no lo tiene oculto. Dice, última vez entró hoy a las 3 y 58. Vamos a ver otra persona. Esta otra, esta persona sí lo tiene oculto Usted no puede ver a qué hora esa persona entró a WhatsApp Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Usted quiere ocultar para que nadie vea la última hora que usted entró a WhatsApp Entonces simplemente nos vamos a ir a los tres botoncitos que están aquí arriba Luego ajustes y luego nos vamos a cuenta Privacidad, seguridad, cambiar número Nos le vamos a dar al primero cuenta Y luego entonces nos vamos a privacidad y en privacidad me dice la hora de última vez. Entonces si yo le doy ahí, me dice todos. Quiere decir que todas las personas pueden ver la última vez que yo entré a WhatsApp. Inclusive las personas que me añadan, que vean tu número, que alguien le dé tu número. O si tú tienes un negocio y lo encuentran por internet. Todo el mundo puede verlo. Si le doy ahí, voy a tener que solamente mis contactos pueden ver la última vez que entré a WhatsApp. Ahora, regularmente yo aconsejo que siempre sea nadie. Porque ahí nadie entonces puede ver la última vez que tú entraste a WhatsApp, entonces le doy a nadie y ahora entonces me devuelvo hacia atrás y cuando voy a WhatsApp significa que yo tampoco podré ver la última vez que nadie entró a WhatsApp, vamos a buscar una persona que lo tiene activado, si se fijan ahora yo tampoco puedo ver la última vez que esta persona entró a WhatsApp, pero si lo activo entonces yo puedo verlo, yo voy a ocultar la última vez que entré a WhatsApp, pero también será oculto para mí todas las veces que las otras personas entraron a WhatsApp. Así de fácil y simple. Eh, bueno señores, espero que les guste el video. No olviden suscribirse y seguimos la próxima.